una vez que hemos abierto la carpeta en la que tenemos los archivos xml y xsl vamos a utilizar el editor xml copy lo vamos a hacer por la vía rápida una vez que hemos abierto el archivo <coughs> tenemos dos opciones en este caso, como vemos en la línea 3 tenemos enlazado la hoja de estilo xsl también llamada agenda.xl entonces en este momento simplemente pulsando en el menú xml y yendo a xl transform o pulsando f8 no vamos a tener directamente la conversión XL. ¿Por qué se ha producido esto? Porque en este caso teníamos enlazada la hoja XL. Como podemos ver, XML Copy Editor eh, presenta un pequeño problema con los acentos y con los, eh, los símbolos. Entre comillas, especiales. Aún así, vemos el resultado. Esta opción nos la presenta en un nuevo documento. Nosotros, este documento, podemos guardarlo como una nueva transformación o como un documento definitivo. Otra opción que nos podemos encontrar es la siguiente. En este caso, voy a abrir este segundo archivo, también por la vía rápida. Y observamos que la línea 3 está comentada. En este caso significa que el archivo XML no tiene a disposición, de manera, para decirlo de manera coloquial, un enlace a una transformación XSL. No hay ningún problema. XML xl transformación y automáticamente nos dirá que busquemos la opción del archivo. En este caso tendremos que irnos al ejercicio y escogeremos de nuevo la misma transformación. Y automáticamente tenemos la misma solución. Como vemos, XML Copy es un editor básico, tiene algunos defectos, pero alguna de las grandes virtudes es que nos permite trabajar con la mayoría de las transformaciones. Con esto terminamos la aplicación.